Dios les bendiga. Desde Cartagena, Colombia, nos estamos saludando, les enviamos un gran abrazo. Sabemos que este 2018 ha sido un año de poderosa cosecha, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos sido testigos de múltiples testimonios y lo que viene es mayor. Será poderoso lo que Dios va a hacer. El 2019 viene nuestra poderosa convención nacional. Estamos a pocos días, esperamos cada obrero, cada pastor, cada líder con sus delegaciones. Las delegaciones nacionales es de carácter obligatorio para los nacionales. Los esperamos porque sabemos que Dios va a extender, como lo hizo este año, va a extender en el 2019 una calzada profética, una palabra poderosa de procedimiento. Se va a desatar desde Medellín. Así que los esperamos 5, 6 y 7 de enero. Allá estaremos. El Señor les bendiga poderosamente.